Buenos días amantes del buen gusto vuelvo con una noticia muy polémica que ha salido hace unas semanas y ha causado bastante revuelo ¿Sakira puedo arreglar Este artículo ha sido extraído de la web El Confidencial Hace una semana salió a la luz que Hacienda trasladó a la Fiscalía una denuncia para investigar supuestos delitos fiscales cometidos por Shakira entre 2011 y 2014. Ocurrió a finales del año pasado. En ese periodo, la cantante declaraba tener su residencia en Bahamas, pero la agencia tributaria considera que su domicilio habitual se sitúa en España y, por lo tanto, debió tributar en nuestro país como residente permanente por sus ingresos generados aquí y en el resto del mundo. Los inspectores de Hacienda visitaron y se Entrevistaron con empleados de lugares frecuentados por Saguirre, como peluquerías para verificar su presencia continuada en Barcelona, según informan fuentes conocedoras de la investigación. La artista colombiana había movido en julio de 2009 sus derechos musicales desde la Sociedad de Luxemburgo a una empresa de Malta que aún los gestiona. Fueron un total de 31.637.050 euros trasladados en concepto de préstamos sin intereses por la cesión de derechos de activos musicales, derechos intelectuales y marcas, una fórmula habitual entre jurisdicciones de baja tributación para rebajar la carga impositora. En los últimos documentos presentados en 2017 en el registro mercantil del archipiélago mediterráneo, la residencia de Shakira que aún se especificaba, es la de Bahama. Lo que es de conocimiento público no se le pasó por alto al fisco. La artista de Barranquilla formalizó su relación con Piqué en 2011 y desde entonces vive con él. La tesis de la investigación es que Shakira reside de forma permanente en Barcelona desde 2011 y que sus niños están escolarizados aquí. En 2013 y 2015 nacieron sus hijos. En ese email interno de Applebee se especifica que Shakira residía en España en 2012. Detalle de querella presentada contra Shakira en Estados Unidos. Shakira parece no querer dar más explicaciones, solo anuncia su próximo Título grabado en 1999. Vuelve a remasterizar la canción en la que hablaba sobre sus días sin su pareja Osvaldo Ríos para hablarnos sobre sus días sin la hacienda. Se titulará Moscas en la Hacienda. <risa> Puedes ver el artículo original en la página web que aparece en la descripción. Gracias a todos por seguirme. Si no lo has hecho, suscríbete al canal y comparte el vídeo. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. ¿Cómo hacer banner en miniaturas 3D? Donde te regalaré unas plantillas para que puedas hacer que destaquen tus vídeos en YouTube. Espero verte por aquí. Hasta pronto.